La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha inaugurado el Circuito Permanente de Orientación de Molina Dragón ubicado en el pilar del barranco del toro. Pues nada, estamos aquí para inaugurar este, este circuito de orientación que está situado en la localidad de Molina de Aragón, concretamente en el Pinar de Molina y este es uno de los cuatro circuitos que va a tener la provincia de Guadalajara, serán 19 en su conjunto todos los que realizaremos y estamos ya inaugurando en el resto de, de la comunidad autónoma. Se trata de unos circuitos en los que partes de un inicial un kiosco inicial, que es el que está a nuestras espaldas en este momento y a partir de ahí tiene una serie de, de puntos en los que tienes que ir buscando a través de un mapa que se despliega. ¿Cómo facilitamos también el acceso a estos recorridos? Que en el caso de este, de este, de este recorrido eh, son tres, eh, de, de, depende de la dificultad, hay uno más sencillo, otro de carácter medio y otro que tiene una, es más largo, más de mayor dificultad lo hacemos a través de una app una app que nos posibilita el ir marcando nuestros tiempos y marcando ese, esos espacios en los que vamos ubicándonos y, y orientándonos para llegar a esos puntos del, del recorrido si eligiéramos por ejemplo el primero de los recorridos que es el más sencillo tendríamos siete puntos y la app lo que hace es que nos va marcando cada uno de esos puntos y nos indica cuál es el punto siguiente en ese mapa que se despliega en ese momento toda esta información la tenemos a través de la página web de deportes en donde cualquier usuario puede descargarse esta app y también pues ver dónde se ubican este conjunto de, de, de circuitos de orientación que la verdad es que yo aconsejo eh, hacer y realizar porque es una actividad que se realiza fundamentalmente en familia que permite a cada uno marcarse su propio ritmo y que además nos permite entrar en contacto con un medio natural creo inigualable como es el de el Pinar de Molina y por tanto además es la excusa perfecta para hacer turismo y recorrer nuestra región. Esta, este, estos circuitos también tienen que ver con las rutas escolares en las, en las ciudades eh, donde se van a, ir, a instalar también eh, pueden ser una posibilidad para poder hacer esos recorridos andando para, para llegar al centro educativo.